Soy Israel Banguera y en esta hora les traigo un nuevo tutorial acerca de grabar la pantalla o capturar la pantalla con PowerPoint. Entonces abrimos PowerPoint y como pueden ver a mí me sale la opción de grabación aquí. En caso de que ustedes no la tengan, simplemente se vienen aquí a archivo, opciones, personalización de cintas de opciones. Desplegamos aquí y tomamos la opción que tiene por nombre todos los comandos. Y aquí vamos a buscar la opción de grabación. Entonces nos vamos a ir directamente a buscar la tecla G. Y como pueden ver aquí están las opciones de grabación. Tienen para grabar sonido pantalla y la presentación entonces te simplemente seleccionan la opción que necesitan agregar dan clic en agregar luego clic en aceptar yo como ya la tengo no lo hago una vez la tengan así necesitan grabar la pantalla una aplicación u otra cosa simplemente dan clic aquí luego dan clic en grabación de pantalla y aquí vamos a seleccionar la parte que queremos grabar. Luego vamos a, vamos a dar clic en grabar. Esperan a que este contador termine. Y aquí ya está grabando. Lo que yo haga aquí se va a grabar en este rango que seleccioné. Para terminarlo simplemente subimos el mouse acá. Detener y pausar. Damos clic en detener. Y miren que aquí ya está la, nuestra grabación y aquí podemos reproducirla y aquí ya está grabando miren que aquí se mueve el mouse y todo eso ha sido todo por hoy espero que me hayan entendido y hasta la próxima chao no olviden de compartir el contenido en sus redes sociales y suscribirse y activar la campanita